Usar tres ejes en, en esta charla. De lo primero que voy a hablar es de la Nerth Arcana, los héroes de Krim revisitado, es decir, salió una reedición de la Nerth Ar de Arcana, del último Nerth Arcana, espectacular. D&D compró D&D Beyond, titulazo, sacudió mucho del mundo de, del rol de ID. esta noticia, y todo lo que se dijo en el D&D Direct y lo que siguió. Un evento en el cual hicieron muchos anuncios sobre D&D en, en el futuro próximo y, y a mediano plazo. Vamos a poco. Vale. Eh, a principios de mes y si no me equivoco lo cubrí en el anterior el bardo de la idea acá en la taberna salió un Anerza Arcana, un Arcanos de Desenterrados con material de prueba que se llamaba Los Héroes de Krim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 Bueno, Siempre hacen parecer, sí, sí, bueno. sí. sí. Ay, no importa, no era, no era lo trascendental. Este, <ríe> Pero eh, lo loco es que sucedió lo siguiente: eh, salió de repente una revisión de este Anerta Arcana, acompañado por un video de eh, Jeremy Crawford, eh, Fitz, claro, trasfondos y Fitz, sí, acá te ah, lo, no. lo que encontraba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 En el Witchlight aparecieron los Karengon, la la conejente, La Conegente, la Conegente. La, sí. la Conegente en Strixhaven después. Y los Kobolds ahora en, en Mordenkainen. Como que estuvo bueno. Con eso cerramos todo lo que fue el Unearthed Arcana. Sí. Recordemos, Unearthed Arcana es un PDF gratis que se puede acceder y descargar gratis en la página oficial de Wizards of the Coast. Vas a la pestaña de Artículos y está ahí en Unearthed Arcana.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 muy raro para mí lo hicieron muy rápido. Tengo que hacer esto el día de direct, ah, filmencia diciendo estas cosas. Bueno sí, dale. Uh, que me, yo sentí algo similar con eso. El y pie? yo sabe que siento que ellos estaban trabajando en la peli y le dijeron bueno ahora tenés que ocupar un par de horas al día haciendo esto. Y dije pero tengo que trabajar en la película. Te tengo que entregar lo que vos me pediste. Eh, videojuegos. Sí. Hay eh, lo, lo que anunciaron fue un nuevo módulo para Neverwinter que se llama Dragon Slayer.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 de expectativa en ese sentido en la bandera de la diversidad de D&D &D quinta que va a ser este libro que vienen hace rato mismo decías es que esto no quede en ese libro, que sea una política sí, es, es. Y, digamos, no en general, vienen sí. hace rato impulsando esto y, sí, sí, sí. y está perfecto, está otra perfecto. cosa eh, el starter set que se había filtrado hace un tiempo la ah. caja de inicio nueva va a salir el 4 de octubre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 Eh, supongo que eso lo han querido ev evitar. Mira, en el primer no, capítulo no, de la en serie, en el primer capítulo de la serie creo que aparece Tiamat. Sí. Así lo vi. que que suceda ¿Sí? eso de nuevo. En la, en la, la primera escena aparece Tiamat, los mata a todos. Sería <risa> sí, <es> una locura. <risa> o sea, que, que arranque creando dos personajes, uno muere en la primera escena y el otro quiere vengarlo. Listo, está. Tenés motivación no. para el resto. <risa> motivación. Bueno.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 Gracias por, por traerlo. Y... No tome, no tome. Gracias por la compañía hermosa. Otro día hablaremos de Atul. Otro día. Vamos a ver cuándo sale. Y esperamos realmente que hayan disfrutado toda esta charla. Ahora vamos a dejarnos en el outro y vamos a darle rey a alguien. Así ustedes pueden seguir viendo gente jugando. A